Ahí es donde eh, cayó, entre comillas, en error, cayeron muchos, no queriendo crear un tribunal, una corte, una asamblea, todo eso son entes estáticos. Cuando se crea el ente estático, ahí es donde hay dos cosas: un, un ente ficticio, eh, egregor, arconte, y eh, digamos una, un, un mecanismo de colectivismo. Se crea el colectivismo donde hay digamos, una, un mecanismo, digamos, de, de jerárquico, la y donde col, después... La, la mente claro, colmena. Exacto, claro. y se crea una mente colmena y se crea, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, tenemos que lograr vencer dentro de nuestra propia mente, ese mecanismo de no generar egregores y no generar colectivismo. Es difícil, porque tenemos un inutilizamiento colectivista muy grosso, ¿no? Entonces, claro... Al final uno dice, claro, yo me, me, me apoyo en la Corte X, o me apoyo en el Tribunal X, o me apoyo en la Asamblea X. Y ahí es donde la cagamos. Porque eso termina siendo un ente estático, gestionado por esos pocos, y que después empiezan a usarlo en su propio beneficio. Pero no es que sean malos, es natural que así sea. Es natural que teniendo un poder, una potestad, donde están eh, digamos, aplicando una, un determinado tipo de acción legítimo, ese poder se transforme en, que, en, en, en utilizarlo en beneficio de quien lo gestiona. Y ahí caeríamos siempre lo mismo. Entonces el cambio de conciencia real sería generar una jurisdicción, digamos vivo, cambio de conciencia real sería generar una jurisdicción de homo vivo ¿no? o de ley natural ¿no? sostenida por cada homo vivo individual y donde cada homo vivo individual pueda proponer todo lo que haga falta y todo lo que hace falta se genera en ese momento para ese caso específico y se disuelve y queda solamente la jurisprudencia como memoria de lo que fue hecho pero no, crea, no se genera un ente estático, físico, eh, en ningún momento. Entonces no se cree que generaría un egregor, no se generaría un arconte, no se generaría el colectivismo, no se generaría en la, la posibilidad de aprovecharse a beneficio propio de eso, ¿no? porque todos estarían en iguales condiciones de decir, bueno, necesito, vamos por grado, ¿no? necesito un apoyo de la jurisdicción del hombre vivo. Bueno, este es el caso, esta es la, mi acción, mi acción es en honor, ¿no? Eh, y esto es lo que yo necesitaría y preparo todo lo que haga falta, en cualquier momento, como ya estamos haciendo un poco, pero hecho con, realmente con conciencia de responsabilidad. Necesitaría que me ayuden a, a dos o tres, que me ayuden a preparar lo que haga falta para eh, las, eh, sostener la jurisdicción de ley natural, en este caso mío específico. Bueno, se manda, no sé, no te dejan pasar la frontera, se manda una comunicación a la frontera de todos los que sostienen la jurisdicción de ley natural, de que esa, esa frontera está tomada de forma ilegítima, lo que sea, que ellos no tienen jurisdicción para actuar sobre un hombre vivo, que no pueden proceder, que demuestren la jurisdicción, todo lo que sea Bueno, no quieren mete el tipo en cana. Bueno, ¿quién es el responsable? ¿El responsable de, ese, de esa oficina en ese lugar? Bueno, a ese... Otro dice, ah, pero están abusando, lo tienen ahí, no lo dejan ir, lo tienen bloqueado, hace una semana. Bueno, se arma una, una corte, un tribunal, o lo que se quiera llamar, eh, y se hace, un, digamos, se actúa, ¿no? se, se, se pone una votación, se, se actúa la, digamos, la, el veredicto, y después se disuelve esa corte, y los que fueron parte de esa corte, en ese momento, por un determinado tiempo, no pueden ser parte de ninguna otra corte. Pueden hacer otra cosa, pero no una corte. Ahí se terminó. O sea, no se creó ningún, ningún egregor, no se creó ninguna corte, nada fijo, estático que está ahí. No. La única cosa que queda es la jurisdicción de ley natural sostenida por cada individual hombre vivo que está ahí. Eso sería lo que. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque la jurisdicción de derecho positivo o de derecho internacional o de UCC o de todo lo que uno quiera tiene sus límites y el límite es la aceptación y para que sea aceptada uno se tiene que reconocer en la ficción jurídica no se tiene que identificar tiene que ser uno con la ficción jurídica cometiendo crimen interdictum pero eh, desde ese momento uno acepta la jurisdicción del estado acepta que haya un juez que te juzgue acepta acepta que haya un abogado que que no sea un consejero legal, que puede ser que el abogado esté ahí y te sirva como consejero legal, porque por ahí, en ese momento, vos no sabés todas las leyes de derecho positivo, tenés que interactuar con un juez. Te dice, mira, este, está hablando, ¿qué significa esto de que me dice el código? Significa, ah, ok, perfecto, bueno, y ahí, tac, actúa, bueno, se podría hacer, ¿no? Eh, eso está bien, que la, el abogado, en, en definitiva, lo único que hace es remar alrededor. No, no es contundente, no es un. un ¿Cómo se puede decir? Un, un ser que, que aplica, no es un aplicado, o un, o un solucionado, o un ah, resolvedor. No. Es uno que está girando alrededor, gira alrededor de las cosas, nada más, pero no resuelve. ¿no? Y eh, aparte, a su vez, está supeditado al juez. ya Es todo un mecanismo de, eh, digamos de, de jerarquías, ¿no? Entonces, eh, el abogado es una jerarquía inferior, y ya como inferior, el mismo tiene que aceptar lo que el juez dice. Y se representando a otro, en definitiva, ya está. Entonces, eso es la jurisdicción de, eh, de derecho positivo. Pero, si nosotros, como hombres vivos, le decimos, mirá, y como estuvimos aplicando en varias situaciones, como les decía, el caso italiano, de este pobre hombre que tenía una cuestión penal, donde había hecho todo lo que, lo que los de OPPT le decían, y había mandado 40.000 a le habían mandado un montón de documentos y cosas. La cuestión es que ya estaba por la sentencia casi definitiva, tenía cuestiones de, de, de cárcel, tenía cuestiones de, de multas, tenía cuestiones de un montón de cosas para, para, para pagar. Intervinimos nosotros con el ACB de falta de jurisdicción, generado específicamente para su caso. Pedimos el apoyo de algunos pocos que, que, digamos, que estaban enterados y que estaban siendo disidentes de, de la situación en Italia. Bueno, hace, la cosa quedó trabada hasta hace poco, donde le pusieron el, el abogado de, de oficio, digamos, de, eh, ¿no? de... Él, porque había renunciado al abogado, le pusieron el abogado de... ¿Cómo se llama? De, de, oficio. de, oficio, de oficio. De oficio, de oficio, exacto. Me decían, me decía oficio, el abogado de oficio donde el abogado oficio le comunicó a él que el juez dictaminó que la causa no subsiste y que cayó todo, después de nuestra acción, que pasaron como tres meses de eso, ¿no? de que le pidamos que demuestre por escrito, de tener jurisdicción sobre un nombre vivo, le demostramos que él es eh, juez de una corporación privada, le mandamos el número de DUNS de su juzgado, o sea, toda una serie de cosas que sabemos que son, le hicimos una serie de preguntas, el juez, teniendo un, una digamos una contraoferta vinculante, no puede hacer como si nada, no es una FIDAVIT que hace como si nada, no, es una contraoferta vinculante desde una posición jurídica, un estatus jurídico de alguien que tiene personalidad jurídica, entonces puede intervenir y hacer contraoferta de contrato. Haciendo eso, y aplicándole también una serie de leyes de derecho positivo al juez, si no las cumple, el juez estuvo, estuvo trabado por un cierto tiempo hasta que tuvo que simplemente hacer caer la causa. Bueno, ¿ahora qué pasó? Lo explico también porque es importante esto. Eh, energéticamente. El, el muchacho me dijo, ah, ahora este, este abogado me, me pide la plata, qué sé yo. Le digo, mirá, ¿qué quieres hacer? Le digo, tenés tres opciones. Una, eh, me dice, no hay un documento que le puedo cancelar la deuda. Le digo, mirá. Vos tenés una causa abierta. Lo fundamental es cerrar la causa. no Entonces, sí, es injusto que te pidan de pagar un, un abogado que vos no quisiste. Pero, al mismo tiempo, si vos no lo pagás, ese va a abrir otra causa penal porque vos no estás queriéndolo pagar. Vas a seguir con toda esta energía. Va a haber una energía de que vos ya lograste resolver una causa penal. O sea, donde ibas a la cárcel. no Y se transforma en solamente un pago de, no sé, mil, que 1.100 euros que le están pidiendo. Bueno, es, es guita para no hacer nada, porque en definitiva se presentó ahí, ¿no? Para traerle el mensaje decir, del juez. Claro, eh, y le, le, le pasó la cosa y le dijo, mandame pagame mi horario, nada más. Eh, o es, sea, es, una, es un abuso. Yo hasta donde conozco los, los honorarios de los abogados de oficio, creo que es abusivo. Sí, sí, abusivo. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Pero yo le dije, mira, tenéis tres opciones. Eh, la primera opción es pagar. ¿no? Y energéticamente, si vos estás en condiciones, buscás un acuerdo, decirle que le das por cuota, pero pagá. O sea, la primera opción, no es que vos, porque sos hombre vivo, ahora de repente también te pones contra el abogado, porque ese abogado, que se ocupa de ese tipo de causa, es lo que los abogados llaman el abogado parásito. Si los abogados llaman a ese tipo de abogado parásito, que ya ellos son parásitos, <risa> o sea, ¿qué pasa? Ese abogado está preparado Para que la gente no le quiera pagar Y entonces tiene todo el tiempo La energía, los protocolos Todo lo que hace falta para seguir martillándote Los huevos Hasta que vos, lo, vos le pagues Entonces busca un acuerdo Donde vos empiezas a pagar Entonces una opción es Si podés, pagalo Y se cerró ese caso Que era un caso penal Que ibas en cana que pagaba no sé cuántos miles de, de euros de multa, a un caso donde en definitiva no vas en cana y donde simplemente te piden de pagar menos miles, ¿no? Eh, entonces, bueno, energéticamente cerrarías la cosa. Bueno, no estás en condiciones de pagar. Entonces, eh, no vas a atacar la misma lógica, por lo menos yo estoy proponiendo esta, esta lógica, que es la misma de la que hablamos en el policía. Vos le decís, no, te, no, no le decís no te voy a pagar. Le decís, busquemos un acuerdo, y le empezás a dar algo de plata. no Le das algo. Entonces, después de un tiempo, le decís, mirá, eh, descubrí que en definitiva eh, vos me pediste plata, pero en definitiva yo no, te, no tengo ningún contrato con vos, eh, no estoy en tu jurisdicción, o sea, se puede generar un documento específico, que todavía no generamos, pero podría ser un documento después a, a, a utilizar. Eh, <coughs> Y eso es lo que le dije que haga. Que empiece a hacer un acuerdo que no le diga nada de la ficción jurídica, que no le diga nada. Porque por qué el juez hizo caer la causa y dijo que el hecho no subsiste. Porque no puede proceder, porque no puede demostrar la jurisdicción. Y eso gracias a lo que eh, nosotros hicimos. Porque ya estaba en tercer grado de juicio. O sea, ya era el definitivo. ¿no? Después de haber hecho todas las boludeces de OPPT, y cuando nosotros intervinimos, ahí, la, de, aparte de que no se presentó a la causa, en definitiva, así que tendría que haber hecho... Le dijimos, no te presentes, mandaste documento y ahí quedó parado por mucho tiempo hasta que después el juez llamó al abogado de oficio y eh, decretó que el, el hecho no subsiste y cayó todo. Entonces el juez dictaminó la sentencia cerrada y eso ya está bueno. ¿no? Pero aunque el, el abogado de oficio esté muy emparasitado y, y esté preparado para atacar... Se le puede decir, ¿no? Eh, o sea, yo tengo el ánimo sí. de pagarle lo que usted me dice, pero usted demuéstreme que yo di el consentimiento para que usted... Opere, claro, pero... Yo, ¿no? Claro, pero yo lo que con estoy mucho diciendo amor. es, dale unos mangos, dale unos mangos, porque eso ya, ¿eso qué pasa? Si vos no le diste nada, el tipo se pone combativo de una. Si vos en cambio le das algo y te pones de acuerdo con que le vas a dar unas cuotas, le empezás a dar algo, el tipo ya se calma. Entonces... ¿Qué pasa? Ellos también tienen un porcentaje de gente que no termina de pagar y que en definitiva después aceptan que, eh, bueno, me pagó la mitad. Sí, rascar bueno, lo que puedan. Ya está. Y listo. Y lo dejo porque está cagado de hambre, no tiene laburo. Eh, sí, le envío, y... le envío 12 euros para los viáticos. Claro. <risa> Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos qué pasa? Ahí eh, le bajás la capacidad combativa a ese abogado. Entonces yo le dije, mira, vos eh, empezá a, darle, a ponerte de acuerdo y darle unos mandos. Una vez que, le, que en unos meses le haya dado unos mangos, este, muy poquito a medida le va dando, ahí se podría actuar una, una acción donde sí. Entonces ahí el tipo tiene menos capacidad combativa. Tiene, pasó un tiempo, pasó otra gente que ya está ganando otra plata de otra gente que le están pagando. Eh, en definitiva. Se, se logra, digamos, eh, está ocupado con otras cosas, esto ya lo está... Si quería tenerlo resuelto, no lo tiene resuelto, tiene que volver para atrás, hacer todo un proceso que le cuesta esfuerzo, no era tan automático inmediato como tener ahí ya estar listo con la largada ¿viste? ¿No me quiere pagar? ¡Pum! Pago el proceso, no quiero pagar, ¡pum! No, o sea, eso ya lo dejó, porque ya se calmó la cosa, ¿no? Te empieza a mandar factura, te empieza ahí de repente... Le decís, mirá, yo no tengo contrato, demostrar jurisdicción, demostrar esto, demostrar lo otro, ¿eh? Claro, el tipo dice, uy, la puta de la ¿ahora? Y ahí le rompés su rito, se forma algo irritual, ¿no? Y lo dejas medio en jaque, tiene que hacer un esfuerzo, y a él también, tampoco le, le, le conviene hacer ese esfuerzo por, en definitiva, todo el quilombo que respecta a armar toda la cosa. Entonces ahí... Es un, una estrategia, digamos. ¿no? Es un mecanismo. ¿no? Yo estoy proponiendo, vamos a ver qué, qué pasa. ¿no? Mientras, el juicio grosso, efectivamente, eh, ICO por, por, digamos, por decreto, cayó. Y eso ya eh, fue gracias al, a, a este documento de falta de jurisdicción que hicimos, que es un ACB, no es una FIDAV, o sea, una aceptación condicionada por con, con valor, que es un documento vinculante y que el juez no puede pasar por alto. Y a donde aparte el, al juez mismo se le aplican determinados códigos de su propio código, desde el momento en que eh, no, no, no procede con la, con la causa, no, o sea, ralentamiento de justicia, una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí le dijimos, mira, vos tenés el límite de tu jurisdicción, yo no acepto tu jurisdicción porque yo no soy ese nombre de apellido y mayúsculas, todo lo que ya sabemos, aparte vos ni siquiera podría juzgar a un ciudadano, porque vos sos un, un representante de una corporación privada con fines de lucro, no lo que decís que sos, porque tu juzgado tiene el número de uns, tiene, eh, digamos, es un, un, una entidad corporativa que está focalizada a, a obtener un beneficio económico, no a obtener justicia como vos decís que estás obteniendo. ¿no? Eh, claro, vos vemos que el juez tiene, eh, Se presenta con toda su ropa Con su toga Y con toda su, ¿no? su, su, su Payasada De, de, de, de ritual Saturn, de Saturniano, ¿no? vestido de negro ¿no? Y donde atrás está escrito eh, La ley es igual para todos O varias variantes de eso ¿no? eh, Pero está escrito Atrás el juez El juez no lo ve Sos vos que estás adelante que lo lees a vos se le está aplicando. No a él. ¿No? Entonces, eh, en definitiva, él hace como que no lo ve. Entonces, a él no se le aplica esa propuesta de contrato de la ley, se va para todos, no. Porque él está dando la espalda a eso, no lo lee, no sabe, ¿no? Pero aparte que él está arriba tuyo, estás abajo, siempre todo un mecanismo. Pero del momento en que nosotros no entramos en esa situación, si no usamos un documento y le decimos, bueno, vos querés proceder, procede, ¿eh? pero demostrar jurisdicción por escrito, no pudiendo demostrar la jurisdicción porque yo no la acepto y porque no estoy asociado con la ficción jurídica, y que lo comuniqué de antemano, ahí es donde es útil la comunicación que se hace, porque mucha gente dice, ah, pero yo no envío la comunicación. Bueno, la comunicación de autodeterminación es útil solo en el momento en que hay un eh, litigio. Ahí sí que es útil haber hecho la comunicación de antemano. Después, hacer valer la jurisdicción con un policía ignorante, que no sabe nada, en ese momento, la verdad que no, no bueno, en determinados casos, ¿no? Si, si estamos en una situación donde podemos resguardar, ¿no? por ejemplo, pusieron hace poco una, una situación del muchacho que habla con dos policías, está dentro de su casa, los policías no pueden entrar, los policías no, ¿cómo hizo Mariana Genta cuando los policías se presentaron en su casa? De ella los atendió desde la ventana, donde estaba parte de arriba de ellos, donde le dijo, mira, acá está, hay un papel que dice... Esta jurisdicción de ley natural, no podés pasar de esta jurisdicción. O sea, toda una serie de cosas que eh, te permiten de defenderte. Y ahí sí puedes hacer valer la jurisdicción. Los policías mismos le dijeron, ah, pero ¿usted a quién comunicó esto? Ah, yo lo comuniqué a todo, a su superior, al presidente, y de ahí para abajo a todo el mundo. Si ellos no le desavisaron a ustedes, bueno, el problema de ellos. Dentro del derecho positivo también existe una ley, eh, cada código tiene la suya, el número ahora no sé cuál, pero... Una ley que obliga a cada funcionario a informar a los otros funcionarios de cada eh, cuestión. Entonces, si ellos no fueron informados, problema de ellos. Pero eh, no, no, no, no es solamente en un CC1-308, sino también, eh, eh, eh, digamos, que ellos tienen su ley dentro del derecho positivo, que también queriendo se puede eh, aplicar. Como la, Entonces, como la 103 de la, la doctrina, la principal. Sí, la, la 103, 103 claro. La 103, exacto. Eh, 103. Entonces, justamente esa es de, digamos, de, de, de, del UCC, que es un código comercial de Estados Unidos, pero dentro de los códigos de derecho positivo de todos los países hay una, eh, una ley de ese mismo tipo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, se puede también invocar esa, ¿no? Y entonces ellos no pueden proceder, pero se puede utilizar en situaciones donde estamos resguardados, como hay una barrera que impide la acción física de policía, ¿no? Como en el caso de este muchacho, o como en el caso, bueno, claro, claro esto, eh, venían los policías a informarle que se tenía que presentar en un juzgado, ¿no? El muchacho de este distribución otra través. Bueno, ahí él dice, yo no me voy a presentar porque yo no soy ese que está buscando, yo soy otro, no me revivo. Ahí, perfecto, bárbaro. Pero él estaba resguardado, si hubiera estado en la calle diciendo lo mismo y el policía lo levanta de peso y se lo lleva. Entonces, por eso es fundamental saber el contexto en el cual aplicar una modalidad o la otra. ¿sí? O, si se puede, siempre usar documentos, porque ellos viven en el mundo de los documentos, y entonces nosotros bajamos al nivel bidimensional de ellos, usamos documentos para eh, informarlos, y que ellos demuestren con documentos lo que pretenden eh, demostrar si no tienen claro. los documentos que sostienen lo que ellos pretenden, no pueden proceder eso también está es bueno de, de, la, de la comunicación que hacemos nosotros tener una, una copia en todo caso encima para, para enseñarla, no está de más eventualmente, pero siempre en determinadas situaciones como les decía, claro, claro. ¿no? en el caso, digamos porque si no, hay que hacer el, el camino al contrario hay que decirle siempre que sí y después hacer mecanismos para subir sabiendo que cuando llegaremos a ese momento es probable que ellos no entiendan lo que estamos hablando y que pasen a la acción. Entonces tenemos que estar resguardados, por eso lograr la autoridad antes de que ellos tengan mismo una pequeña chispa de que pueden llegar a aplicar la fuerza, porque vos demostrás autoridad, demostrás saber la ley, demostrás que ellos no pueden infringir su código, como hice yo ahí, los policías en tren me querían llevar, me dijeron, ahora el próximo coso lo bajamos. Le digo, sí, sí, sí, seguramente usted me demuestra que está aplicando la ley y yo bajo, no hay problema, le digo, yo bajo, no me tiene que, no me tiene que forzar a bajar, yo bajo voluntariamente, o sea, siempre le digo que sí, pero en definitiva no, <risa> no nunca le digo, no, no, yo no voy a bajar, ahí creo el problema, en cambio yo digo, sí, sí, sí, yo bajo, no hay problema, pero usted me demuestra que está aplicando la ley, yo bajo tranquilamente y seguimos la charla, eh, después eh, eventualmente usted me pagará el boleto para que yo prosiga, porque está interrumpiendo mi boleto. Eh, ¿Usted es responsable está actuando bajo fuerza de ley fuerza de autoridad? Por ejemplo, esa es otra, otra cuestión, fuerza de ley. Le digo, ¿ah, qué ley? Le digo, ¿tiene una, una, una cosa del juez con, mi, con el nombre y apellido al cual respondo para, para demostrarlo? No, bueno, entonces fuerza de autoridad. Fuerza de autoridad significa que usted es responsable de todo lo que haga. Simple, simple. Entonces, claro, cuando vos le pones todo eso, demostrándole la autoridad, Ahí le pones trabas por todos lados donde ellos dicen ¡Uy! ¿Acá qué pasa? Claro, eh, ahí se les complica. Y, y tenían suerte que no tenía el celular, <ríe> que tenía poca batería, porque <ríe> estaba muriendo ya. Si no, grababa. Eh, pero, ¿qué pasa? Esos son eh, los mecanismos. no Y tenemos que entender ese, ese mecanismo de la jurisdicción, pero hacerlo valer, si estamos en condición de, de, de, de indefensión, hacerlo valer de abajo para arriba. Si estamos en condición de defensión, podemos en un determinado momento, siempre con la cordialidad y la tranquilidad, hacerlo valer un poco antes, ¿no? Y si tenemos la posibilidad de comunicar con alguien que ya sabe como juez, hacerlo valer directamente, pero a través de documentos. Ahí sí, botines de punta, bam. Pero con documentos, ¿no? Donde a ellos se les complica se les complica, porque no pueden eh, proceder, no pueden seguir con su rito, porque eh, la cosa se transforma en algo irritual sale de su código y lo tienen que resolver de alguna forma, y generalmente la forma de resolverla es que la cosa decae o decae porque prescribe porque pasa un determinado tiempo o decae porque no pueden demostrar se, tener la jurisdicción para proceder y entonces eh, se desactiva eh, Alejandro, entonces en toda la creación esta de la jurisdicción del homo vivo, entiendo también que los seres que vayan empezando a tomar contacto con todo esto, ¿no? De esta nueva jurisdicción, de ley natural es decir, del de homo vivo lo van a ir entendiendo todo también de forma progresiva y es interesante, digamos que se vaya creando esta jurisdicción que se le vaya dando, digamos, eh, forma se vayan creando las bases de la jurisdicción porque a partir de ahí eh, todo también se va a ir entendiendo mucho más, es decir, se va a ir concretando, va a haber algo donde también eh, quien quiera ir entendiendo esto a otro nivel pueda tener ya una referencia clara ¿no? sobre en qué se basa esta jurisdicción. Entonces, bueno, todo lo que estamos hablando hoy es súper interesante para ir entendiendo también de una forma holística, ¿no? arborescente cómo se quiere llevar a cabo ya esta jurisdicción, ¿no? es decir, en la, en, el, en la forma de integrarla, de actuar, y de ir eh, tomando conciencia. Pero también entiendo que cuando se le vaya dando forma a esa jurisdicción va a ser también mucho más fácil, va a ser la referencia real, ¿no? Claro, claro. Claro, entiendo. Sí, y, se sí, está, claro. Se está y se está trabajando en ello. Que ya es ya que se está también... trabajando, sí, se claro. está trabajando. Después vamos a exponer, una vez que tengamos ya un poco más delineado, vamos a exponer algunos puntos fundamentales para que, ¿sí? para que pues, haya otros aportes también, ¿no? Pero la, la idea es que sea lo más simple posible para permitir que adhieran todos los grupos de soberanía, cada uno con su, con su rito, <risa> pero que en, en ese único punto común donde estamos de acuerdo que todos somos hombres vivos y que el hombre vivo sostiene la jurisdicción de ley natural, puedan adherir todos. Entonces sea eh, simple y la forma para adherir no es ni declarar la de nacimiento, ni declarar el nombre ficticio, sino declarar estar vivos, simplemente, esa sería ¿no? la forma, y esa declaración va a quedar expuesta pública diciendo yo eh, declaro estar vivo, este documento es emanación de mi ser que está vivo y mientras no se declare lo contrario voy a seguir estando vivo claro, y, y, tantos, seres, y tantos seres sostenemos esta jurisdicción tantos Exacto. seres en honor, es decir como hemos vivos sostenemos esta jurisdicción Efectivamente. Y esa jurisdicción no tiene ni límite político, ni límite geográfico, ni límite eh, espacial, no tiene límite filosófico, no tiene límite de. O sea, porque se basa en el hecho natural de cada, de que cada hombre, desde el momento en que existe, está vivo. Está vivo. De que su existencia es la demostración de que está vivo. Desde el momento en que deja de existir en este plano, ya no está vivo. O sea, es basado en hecho, en un hecho, no basado en un hecho, y un hecho comprobable y un hecho que nadie puede decir que no es verdad. Uh -huh. O sea, verum ipso factum, ¿no? Como, se, como decía eh, Sarepico. Eh, o sea, lo, lo, la verdad es el hecho. ¿sí? La verdad es el hecho. El hecho y, es, uno está hecho, vivo. Y el, hecho de, y el hecho es que aquí estoy presente. Irrefutable. Exacto. Hecho, exacto. Claro. O sea, demostrar que yo no estoy vivo. Claro. O sea, claro, me pegas un y no estoy vivo. <risa> Entonces, claro, pero esto sostiene eh, digamos la jurisdicción, que qué es lo que pasó en definitiva. La jurisdicción no es que existe porque, eh, porque los hombres vivos la sostienen, existe independientemente del hombre vivo. Lo que pasa es que el sistema se adueñó de todo espacio. no claro. O sea, todo espacio de interacción entre hombres se transformó en un espacio de interacción entre hombres que eh, reconocen ser un, una entidad ficticia en un papel y a través de esa entidad ficticia hacen acuerdos con, sea con otros hombres vivos que utilizan la misma modalidad, sea con entes ficticios creados por otros hombres como corporaciones, no, no siendo seres vivos que utilizan representantes de esos entes para interactuar con otros hombres vivos que utilizan la ficción jurídica. Eh, y entonces ellos lograron que todo, absolutamente todo, funcione con esa modalidad. Y ahí es donde eh, nos enjaularon. ¿sí? Entonces lo que estaremos haciendo es decir, mira, esta jurisdicción que siempre existió, nunca dejará de existir, nosotros la hacemos valer desde el momento en que eh, demostramos que estamos vivos y que empezamos a interactuar entre nosotros usando esta jurisdicción. ¿sí? Y claro, ahí puede existir un tribunal que se genera para una determinada cuestión, puede existir, no sé, sheriff, que pueden actuar en un determinado momento y que después eh, dejan de actuar, o sea, no, no, no, no son sheriffs de por vida, o sea, son, son eh, siempre posiblemente actuando como sheriffs pero que en el momento en que, en que esa situación terminó, dejan de ser sheriff, y, y el sheriff no es aplicable eh, al homo vivo, puede ser aplicable a un hombre vivo que comete un deshonor, y que está actuando de forma muy grave. ¿no? Podría ser aplicable en una situación de ese tipo, pero básicamente sería aplicable para frenar el, el tentativo de abuso de los agentes del sistema o supuestas fuerzas del desorden, ¿no? como se hacen, me gusta hacerse llamar. Eh, podría ser aplicable principalmente para limitar el accionar y mostrar a los agentes del sistema que ellos están fuera de la jurisdicción tratando de actuar hacia un hombre vivo. Eso sería, ¿no? Y en determinadas situaciones, como por ejemplo, como estamos hablando, ¿no? En un caso de paso de frontera que está siendo eh, cooptada, ¿cómo se puede decir? Está siendo... Eh, intervenida. Intervenida, claro, por eh, agentes del sistema donde ellos se arrogan a ser los únicos que tienen esa potestad. Bueno, venimos nosotros y decimos, mira, usted no tiene esa potestad. Acá esa potestad termina y ahora vamos a intervenir tu, tu, tu, tu lugar aplicando la jurisdicción de ley natural donde nosotros vamos a interactuar con ese hombre y vos vas a tener que quedarte parado ahí observando porque no podés mostrar que está cometiendo un crimen. Si comete un crimen vamos a intervenir nosotros y te vamos a hasta ayudar. Pero vos no podés proceder porque no hay ningún crimen que se está cometiendo con alguien que, a través, que, que pasa una frontera, entonces vos no podés eh, limitar el, el libre tránsito de un hombre vivo, eso podría ser una, una acción de, de los que eh, actúan como sheriff o guardianos de, de, de homo vivo, o guardianos de ley natural, o no sé, como queramos definirlo, eso sería otra, eh, otra modalidad que se generaría a raíz de eso. Y creo que sería, una vez que logremos llegar a ese punto de interacción, yo creo que podría empezar a ser bastante contundente y bastante fuerte, porque ahí estaríamos empezando a frenar ¿no? de forma práctica el tentativo de aplicación de jurisdicción fraudulenta hacia un hombre vivo en estas situaciones. ¿no? Ahí sería la, la, la cuestión. no José, estás, estás eh, muteado. Perdón, digo que es muy interesante crear esos espacios de jurisdicción ya eh, de homo vivo eh, en cada situación. Aquí hay una pregunta de Walter, aprovecho para saludarlo, eh, en el que eh, preguntaba, bueno, decía que él veía que para entender esto bien, era interesante crear algún tipo de curso específico, ¿no? Y bueno, eh, se le ha contestado, lo ha contestado Roque, que se irán poniendo link, digamos, de acceso a toda esta información, dependiendo un poco también de lo que vaya necesitando cada uno, que vaya preguntando y tal, entonces se le irá derivando a ciertos links o un grupo específico para eso, ¿no? para ese tipo de información ¿no? Sí, yo creo que en determinado momento haré algún, por ejemplo, un curso hecho por mí, que se puede proponer, pero no es que, no es que necesariamente uno tiene que hacer un curso, uno es responsable de asimilar esta información y de, o sea, no, no, no, no podemos pensar que un curso te va a resolver esto, ¿no? Claro. yo creo que eh, es una cuestión de elevación de conciencia individual y cada uno requiere su tiempo. Después, el curso te puede ayudar a orientarte en las áreas temáticas que uno tiene que saber, pero más que eso no se puede hacer. Después cada uno tiene que agarrar. Por ejemplo, estuvimos hablando de la ley de falta de, de, de jurisdicción voluntaria de España. Bueno, sería cuestión de agarrar a esa ley y ir a leérsela. ¿no? Y entonces no es que yo agarre un curso y te digo, bueno, vamos a leer la ley. ¿no? O sea, sería... Eh, poco autodeterminado, poco responsable que haga un curso de este tipo. Yo puedo dar un curso donde te puedo decir que ya prácticamente esto que hicimos ahora es un curso. Claro. Queriendo, ¿no? Queriendo. Es un curso donde yo te hablo una serie de, de, de, de temáticas y cuestiones que vos desde ahí tenés que agarrar y tirar del hilo y profundizar, ¿no? Hablamos de la parte simbólica, de simbolismo, sí, haré, seguramente haré un curso que tengo ya, tengo pendiente hace bastante, el curso de cómo crear documentos y cómo... Eh, ayudar en casos específicos eh, eh, eh, a, digamos, a, a otros autodeterminados que tengan situaciones y que ah. ese curso lo haré como versión beta o sea que ese, la primera vez va a ser gratis y también va a ser por admisión o sea no es que todo el mundo va a entrar porque necesita ya tener una, una base ¿no? porque si no eh, o sea si entra un curso así alguien que no, no, no tiene base de todo esto que recién se enteró, eh, y, y, y para desarrollar la base tiene que ser una forma orgánica. O sea, nosotros estamos, eh, ¿qué pasa? Perdimos nuestra capacidad de aprender por nosotros mismos. ¿no? Y eso también es parte del entrenamiento es parte de lo que el sistema quiere. Entonces, ahí es cuestión de, eh, de aprender a aprender, y ese esfuerzo, esa inercia mental a la cual, de la cual venimos, es algo que tenemos que romper. Y el único que la puede romper somos nosotros. No, puede haber, no hay un curso que te permita, te puede hacer un curso de técnica de aprendizaje, todo lo que quieras, pero no va okay. a haber ningún curso que te permita realmente de romper esa inercia, porque esa inercia mental es una inercia que lograron imponer con el sistema de endocrinamiento que tenemos, ¿no? de las escuelas y de, los, de las universidades y de todo. Y eh, eso surge de uno. Si uno no tiene la curiosidad misma de querer saber más, de querer eh, analizar eh, las palabras. Por ejemplo, vi a este muchacho Fernando donde, donde criticaba que nosotros analizamos mucho las palabras, que todo del hombre vivo tiene que ser todo simple. En realidad no. O sea, para poder llegar al simple tenemos que pasar por eh, por entremedios como es como la prueba de fuego. Tenemos que pasar por ahí. Y eso significa pasar por el derecho natural, eh, por el derecho positivo, pasar por los mecanismos del sistema. Eh, saber exactamente de qué se trata eh, Limpiar lo que es útil de lo que no es útil Quedarnos con lo que es útil Aplicar eh, a los agentes del sistema Lo que, lo que ellos eh, reconocen como válido Entonces tenemos que pasar por ahí Tenemos que pasar por analizar las palabras Tenemos que pasar por estudiar el simbolismo Tenemos que pasar por estudiar el rito La religiosidad, las creencias Tenemos que pasar por ahí No podemos simplificar sin saber o sea, después que estemos del otro lado, es simple. Yo hago un acuerdo con Dan, eh, hacemos un contrato entre los dos, ponemos todas las cláusulas del contrato, estamos de acuerdo, nos damos la mano, nos escupimos la mano y nos damos la mano. Eso también se hacía así. Eh, hasta, hasta los locos que se cortaban y se daban la, la, la mano con la sangre propia, eh, mezclada Nosotros, con el otro. Aquí, sí. aquí, de, aquí de niño... Aquí de niño eh bueno, donde yo crecí en Almería se hacía, lo de descubrirse claro, en la mano y claro, darse la mano, era como pero un pacto está, es que está bien, es un pacto era que un pacto, tiene un energéticamente un mucho poder porque en ese momento estás intercambiando genes con el otro entonces estás creando una conexión genética directamente, a, en ese momento con, con esa acción ¿no? es muy fuerte, no es que sea una boludez es muy, muy fuerte entonces, podemos hacer eso pero después que pasamos por todo lo otro donde tomamos conciencia de todo. No podemos saltar ese pasaje. Ahí es donde estaríamos entrando en error, y sería muy grave creer, creer o querer hacer tribunales y boludeces de ese tipo con ese nivel de conciencia y de entendimiento. Es un nivel de conciencia muy bajo. Es, es hasta un nivel, hasta de, de, realmente, diría de, de, casi al nivel de deshonor estaríamos haciendo eso. Claro. ¿no? Tiene, que, tiene que haber un entendimiento primero. Claro. De todo. Y, y, y sí, y las palabras sí hay que analizarlas, y el simbolismo sí hay que analizarlo, y la estructura sí hay que analizarla, y hay que estudiar todo, claro, todo lo que sea posible. Claro, claro que no nos vamos a poder estudiar el código no, penal, el código civil, no eso no. No, no profundizar, ¿no? efectivamente, pero claro. hay que tener esa intuición ¿no? de lo que es verdaderamente importante ¿no? y, claro, y, claro. y después, si nos sirve algo del código penal, sabe, sabiendo que existe una ley para todo. Simplemente buscas, ¿cuál es la ley que se aplica en el caso de que un juez quiera hacer esto y lo otro? Y ponés, va a aparecer, va a aparecer. Y o, lo pones cuatro o cinco, o sea, ahora tenemos instrumentos increíbles que con antes para hacer esto uno tenía que agarrar, comprarse el código penal, el código civil, empezar a leer, buscar eh, la parte de resumen donde dice, eh, esta ley se aplica esto, tal. ahora basta poner la pregunta en, en Google y sale. Entonces, ¿qué más queremos? No tenemos que saber el código penal a memoria como los, jue... como los abogados que simplemente les hace aprender de memoria eso, que no sirve para nada, porque después el juez lo interpreta ¿no? y hacen lo que se les antoja, entonces, ¿eso no sirve? Claro que no, pero sí analizar la estructura, entender el simbolismo, entender el significado de las palabras, el significado oculto de las palabras, la modalidad en la cual se utilizan las palabras para, para, para engañarse, eso absolutamente hay que, saber, hay que saberlo porque eso es lo que nos permite realmente de llegar a ser autores y autoridad y entonces crear nosotros y autodidacta, que y autodidacta porque eh, yo en mi caso particular, lo voy a poner de ejemplo cuando empecé a tener conocimiento de la información sobre todo el primer contacto que tuve fue con, con los vídeos el primero así que, que me llegó tuyo de Argentina y todo este tema. Eh, a partir de ahí ya empecé a indagar sobre el tema de la soberanía. Es decir, no me quedé solamente ahí. Ya fui buscando en otros movimientos de ley natural, de soberanía, autodeterminación. Es decir, y, y claro, fui haciéndome también, digamos, un. Pues eso no, mi, mi, mi, mi tapiz, ¿no? mi puzzle ¿no? de todo esto, ¿no? como yo también lo, lo, lo estaba integrando ¿no? de una forma, digamos, holística, ¿no? todo ese conocimiento. Y eso es lo que ahora me hace tener claro por dónde quiero tirar, es decir, para mí qué es lo importante de todo esto, no por supuesto es la ley natural ¿no? y quiero un poco dejar todos los matices que no me sirven, es decir, todo lo que decir un poco ya tengo claro, lo, lo voy apartando, yo ya voy con, más o menos tengo una dirección clara, no es decir, hacia dónde quiero ir, no entonces claro. es interesante, es interesante informarse de todo, no quedarte en algo y ya está. Claro, sí, por ejemplo, que... Ahora, ahora que vos decías de, de otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, me, me interesa aprovechar de, de, de esto y hablar de la REM, ¿no? Eh, la República Errante, Lenda Merenda, ¿no? Me... ¿Qué pasa? Oh, sí, lenda Merenda, ¿eh? Merenda, Lerenda? merenda, Lerenda, Menda, Menda. Menda. Menda. Lerenda. Leren. Leren. Sí. Leren. Sí. Leren. Bueno, ¿qué pasa? Ahí entendemos exactamente el problema jurisdiccional que ellos tienen. O sea, ellos... Hacen su declaración estatuaria y buenísimo, válido, y declaran ser una micronación. Perfecto. Después, simbólicamente, declarando ser una micronación, por ejemplo, vos podés declararte ser una micronación o un microestado, entonces podría hacerte un escudo, ¿no? Que corresponde a la ley de la tierra. En cambio, ellos cometen el error de, de hacerse una bandera. A ella cometen el primer error, ¿no? Hacen su bandera cuando en realidad tendría que hacer un escudo, y ninguna bandera. La única bandera que, que, que se reconoce en el, en el territorio la de natural son las banderas triángulo. Las banderas rectángulo son de derecho marítimo, aunque sí también existen las banderas triangulares que en el derecho marítimo se utilizan, o digamos en, la, en los códigos marítimos se utilizan para comunicación. ¿no? Eh, después empezaron a ser rectangulares con eh, diseños eh, geométricos, pero son las banderas de comunicación que ellos usan para comunicar. Pero la bandera de reconocimiento es una bandera rectangular. La bandera con borde dorado y así aprovechamos, eh, aprovechamos también a comentar esto que está bueno. Eh, fíjense que todas las banderas, eh, de, por ejemplo, la bandera de Europa cuando hay un, una una situación, aparecen con el borde dorado, ¿no? En el mástil de guerra, aparte. Eh, por ejemplo, en el caso de Italia, me acuerdo cuando asumió eh, Conde, después cuando asumió Draghi, estaba la bandera de Europa, el mástil de guerra. En el caso de Italia, el mástil de guerra, cada país tiene su código para el mástil de guerra. El mástil de guerra tiene o tiene una punta de lanza o tiene una bola y tiene una, una especie de cinta. Eh, como si fuera una especie de cinta anudada hacia arriba, ¿no? Y el borde dorado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué están comunicando? Están comunicando que perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando se, se hacían las batallas navales, se ponían las banderas de cada nave, cuando, digamos, la nave eh, almirante, la nave principal, que, que gestionaba, digamos, que daba la, la información de cómo combatir en las batallas navales tenía un, una especie de, de, de, de, de pizarra con las banderas de todas las naves enemigas ¿no? a medida que iban apareciendo y cuando esa nave era conquistada o destruida o vencida se le dibujaba, se le pintaba alrededor eh, un, un recuadro naranja eh, perdón, amarillo significa nave conquistada entonces cuando aparece la bandera un país con el borde dorado no es una decoración linda te están diciendo que fue conquistada que el que está gestionando todo es dueño de esa nave entonces Europa ya no tiene autonomía porque tiene el borde amarillo, cuando te lo muestran te lo muestran en la cara, lo que pasa es que nosotros no sabiendo símbolo claro. no sabemos, entonces ¿cómo podemos, ¿cómo podemos defendernos? ¿cómo podemos tener un entendimiento de un tribunal de ley natural sin siquiera saber esa base de simbolismo. O sea, no se puede pretender eso, eso es, eso es deshonor puro. Tratar de actuar desde esa posición sin este conocimiento, ¿no? Tratar de actuar eh, un juicio. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a Lenda Merenda, <ríe> Amenda Lerenda, <ríe> eh, volviendo a ellos, eh, ellos hacen una bandera. ¿Y que utilizan como base jurisdiccional? La declaración de Montevideo que permite que cada eh, nación reconocida por otras naciones eh, sea aceptada como nación. Entonces, ahí vos te estás poniendo bajo derecho internacional y estás aceptando que otras naciones del código, digamos, internacional, o sea, dentro del sistema, te tengan que reconocer para que vos seas válido. Entonces, ahí ya está dando otra vez estás dando, estás aceptando la jurisdicción. O sea, vos te declaras libre, pero al mismo tiempo te declaras una micro nación. Y para ser válida, otra nación te tienen que reconocer. Y te reconocen en determinadas situaciones. Porque si uno va a leer, por ejemplo, eh, tanto que decantado Palestina, Palestina en realidad no está reconocida por todos los países como nación. Entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿qué está haciendo Israel? Está actuando de acuerdo con el derecho internacional. Porque los otros países que dicen defender a la pobre Palestina, en definitiva, no hacen la, ¿no? una declaración de dice sí, reconocemos a Palestina como nación. No, lo reconocen, pero con, eh, con mm, limitaciones, con restricciones. Reconoce ciertos aspectos, pero no otros. Entonces, en definitiva, todos son cómplices de lo que está haciendo Israel. Y en definitiva, todos están de acuerdo con que Israel haga lo que hace. ¿Por qué? Porque lo están diciendo, porque no están diciendo Palestina es reconocida como nación con pleno derecho y con todo lo que, con el derecho a defenderse y con todo lo que respecta. No. Entonces, todo lo que hace Palestina para defenderse, dentro del mismo código internacional está reconocido como acto terrorístico. Y ¿Israel se puede defender? Claro. ¿Me ¿Explico? Entonces, es como, es habla. Como que, es como lo que le pasa al Sáhara también. Por el Sáhara. Es claro, claro. muy parecido. Claro, bueno, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Son, la mismo, lo mismo de la REM, la, la REM eh, son micronaciones reconocidas con eh, ciertos, ciertos reconocimientos y otros no. Entonces, cuando vos tenés un problema, aparte de que vos estás esperando que ellos te reconozcan, cuando haces un problema específico, no podés hacer valer todos tus derechos, porque estás siendo reconocido como micronación con ciertas restricciones, no con todos, ¿no? Entonces, ahí eh, vos estás, eh, también otra cosa que hacen es rectificar el certificado de nacimiento y lo protocolan y entonces vuelven a ponerlo de nuevo en el sistema. Entonces vos te salís, te declaras libre, después, después vas y pones todo de nuevo en el sistema y te esperas que te pongan un sello, que te hagan una cosa. Entonces, en definitiva, estás volviendo a ponerte bajo la jurisdicción de ellos, porque estás aceptando con un estatus levemente superior, que sí, está muy bien, no digo que esté mal, Digo simplemente que en su momento tenía su sentido. Hoy no podemos quedarnos ahí, tenemos que claro. ir más allá. Entonces sí. uno lo puede utilizar, lo puede utilizar en su beneficio, está muy bien, pero no es la solución definitiva y no es la solución que aparenta ser o que quien te la vende te dice que es. Porque en definitiva estamos entrando de nuevo dentro de la jurisdicción de derecho positivo. ¿Qué es de jurisdicción de derecho internacional? Sí, bárbaro.